Bueno, chicos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Y hoy vamos a reaccionar a un nuevo vídeo de personas que tienen un nivel espectacular haciendo su trabajo. Bueno, haciendo su trabajo, haciendo cualquier cosa. Tienen un nivel espectacular haciendo lo que vamos a ver en este vídeo. Y bueno, son personas con unas skills increíbles. Niveles, skills, llámalo como quieras, pero. Están locas. Así que vamos a pasar con el vídeo y bueno. tenéis mi Twitter, mi Instagram y mi email en la descripción. Ya sabéis que me podéis seguir por ahí o en mi email enviarme cualquier otra cosilla. Y así que sin dilación, que comience este vídeo. Bueno, pues ya tenemos el vídeo por aquí. Lo tenemos aquí en pantalla. Así que vamos a darle en 3, 2, 1... ¡Pum! Bueno, ahí vemos una persona con Las típicas pandejitas para poner la comida Bueno Bueno, el chaval lo que hizo fue hacer Magia, o sea, es que fue muy satisfactorio Te lo juro, eh Bueno, bueno, bueno Yo hago eso y literalmente todas acaban en el suelo Ojo, oh, porque es un chaval con un vape Ojo ¿Qué? No me lo creo, no me lo creo ¿Cómo? O sea, hizo eso con él. El... No me lo creo, es imposible Ojo Hace ahí un. Pues bueno, esto sí que me da mucha, mucha satisfacción. Eso de cortar la madera me parece increíble. Ojito, porque a ver cómo lo hace. Vale. Atento. Hácelo. Hace los. los cuadritos. Bueno, eso sí. Eso sí que está bastante, bastante guapo. Venga. Y luego encaja a toda la perfección. Es tremendamente increíble. Venga. Pum. Claro, ya acabo de entender. O sea, lo hace al. Vale, vale. Increíble, bien flow water. Acá te da cuenta ahora. Ostras, esto nunca lo había visto, eh. Ojito, porque esto nunca lo había visto, eh. Uh, está bastante, bastante curioso eso, eh. Esto sí lo he visto, esto sí, la verdad que me parece tremendamente increíble. Cómo decoran lo, lo, lo. Bueno, eso no sé lo que será. No sé, será un plato o cualquier cosa, pero. Yo he visto como decoran jarrones y cosas así y está bastante, bastante increíble. Mira, eso es un plato, ¿no? Ok. ¡Ojo! Un chaval es que está limpiando un. Ah, que te hace marca. Ah, bueno. Que a lo mejor, bueno. Lo que es limpiarlo.. A lo mejor el jefe te va a decir, jefe tienes que limpiar ahí Snapchat. Limpiarlo, lo que es limpiarlo, no lo sé, pero eso es muy bonito. Pero limpiarlo, no sé si lo está limpiando. ¿Eso que coño? ¿Qué es eso? Vale, vale, vale. Acabo de entender, o sea, acabo de entender muchas cosas en la vida. ¿Qué? ¿En serio, bro? No puede ser, tío. ¿Eso qué? Bueno, bueno. Bueno, pero échale algo ahí porque... Sí, sí, eso se limpia muy bien. Pero eso, échale algo, eso es como el de... Como el de, el de la ventana O sea, pero eso ya le hago algo Porque eso sigue estando un poquillo Vale que se vea limpio Pero Eso qué es Vale, eso es el café, ¿no? Esa cosa de aquí ¿qué? No me lo creo No Pero eso Es que no sé cómo se puede hacer eso ¿Cómo no se cae? vale yo es que literalmente voy así así con mi taza y bueno y se me cae como no me creo que el suelo esté congelado no no no ay ay dios eh, hermano ojo oh, eso es un pastel qué bonito oh. bueno bueno, eso debe de costar, bueno, la vida misma. O sea, debe de costar, bueno. Eso más o menos uno, No sé, pónganmelo por los comentarios cuánto cuesta eso. O sea, eso debe de costar la vida. Te lo venden en un bar y bueno. ¿Eso qué es? ¿Haciendo un campo de fútbol lo que están haciendo? ¡Uy! Uh, eso nunca lo había visto yo. ¿Cómo se hacía? Pues me acabo de dar cuenta ahora de cómo se hace eso. ¿Qué... Vale. O sea, pero está guapo, eh. Está bastante guapo, eh. A ver. Ah, bueno. Bueno. IQ over 1000, eh. IQ over 1000. Ojo. No, qué mono. Ay, que lo está haciendo al revés. Pero bueno, está bien. Pasando por cada increíble, eh. Increíble. Vamos a ver la niña. Hola. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, la cabeza. Ay, Dios mío. Ay, que te da. Dios mío. Increíble. Eso yo lo hago así, sí. Casi lo hace. Lo voy a ver. Casi lo hace. Ojo. Esto está bastante guapo, loco. Esto está increíble. Dios mío. Dios mío. Pero es que se ve totalmente loco Quitando la nieve Se va a caer la nieve como bueno ¡Uff! Se le cae eso a alguien encima y bueno que si lo mata ¿Ojo? ¿Cómo? ¿Qué? LOL Dude Perfect. No me lo creo que lo vaya a meter en la canasta, no me lo creo. No me lo creo. ¿Qué? Ojo que este niño de grande va a ser para Dude Perfect. 100%, ¿eh? ay. Adiós, niño. Venga. Saludo. Desaparición. Vale. Un graffiti. Hostia, creo que ya sé quién es, Dexter, ¿no? Oh, no Mentira, me la acabo de inventar, ¿verdad? Totalmente inventado, ¿eh? Creo que sí que te la acabo de inventar, ¿eh? un poquito ¡Ah, pues sí, eh! Increíble Dexter, qué gran serie ¡Ojo! ¡Vale! Esto es... Bueno Bueno Ay, Dios mío Ay, Dios mío Como... Es que como te caes al suelo Ahí te abres la... ¡Ay, Dios! ¿Y abres la cabeza? Dios mío, eso es... Bueno. ¿Qué bueno. ¿Qué bueno. ¿Cómo puedes mover las piernas así? ¿Cómo puedes...? ¿Cómo puedes mover las piernas así? ¡Ay, Dios! Pero... Parece que está en cámara rápido o algo Es que yo ahora lo mejor muevo la pierna así Y ya estoy en el suelo O sea, literal Ojo Esto es arena, ¿no? Me imagino yo Ojo Dibujos en la arena Que me parece increíble ¿eh? Ojo Bueno, no sé lo que Lo que trata eso Pero los dibujos en la arena Increíble ¿eh? O sea, a mí me parece Totalmente increíble Vamos a ver al gato Ojito el gato porque no no bueno <risa> bueno cómo se di no pero qué pena de hombre tío nada me ha parecido el del papi me ha parecido totalmente increíble Puff. y bueno pues ya ha acabado el vídeo por aquí espero que os haya gustado la verdad que a mí me ha parecido bastante interesante este vídeo estos Tips o, o cosas que hace la gente La verdad que me pareció bastante, bastante Increíble, así que sin más dilación Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre Like, suscribiros y hasta la próxima Adiós